Ok, señores, en este video vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasaría si algunas monedas tuvieran la misma capitalización de mercado de Bitcoin? Por ejemplo, entiéndase que capitalización de mercado es el precio multiplicado por el total de monedas. Ok, esto que dice aquí Market Cap, por ejemplo, del Bitcoin, es el Market Cap más alto del mundo cripto. Tiene un Market Cap de 798 billones. Prácticamente con, dos, con 200 más sería un trillón de dólares. Que el Bitcoin, aquí este dato que me dice 1.9 trillones de dólares, el Bitcoin tiene casi la mitad de todo el dinero que ha invertido. O sea, hay un dineral enorme invertido en Bitcoins. Entonces, el precio del Bitcoin está determinado por ese, dividir ese número entre la cantidad de Bitcoin circulante, que son 18 millones. Ahora bien, ¿qué pasaría con ciertas monedas si tuvieran esa, esa cantidad de dinero invertido? Este análisis es muy importante porque te va a ayudar a ti a comprender de manera inteligente y numérica que si una moneda, hasta qué tan alto puede subir una moneda, ¿ok? Entonces vamos a tomar la moneda chiva de una vez. Yo tengo aquí una fórmula, ¿verdad? Eh, la fórmula consiste en que la última columna representa el precio, ¿verdad? Tengo varias monedas, tengo los nombres... Tengo aquí Chiva, por ejemplo, y qué pasaría actualmente. Eh, la circul el circulante de Chiva es ese precio que está ahí, 549 mil trillones, eh, 549 trillones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si Chiva llega a tener una capitalización de mercado como la del Bitcoin ahora mismo, verdad? Entonces, yo voy a tomar. Ahora mismo está bajando el Bitcoin. Yo voy a copiar ese número que está ahí y lo voy a poner en mi tabla de Excel. Este documento de Excel yo se lo, puedo, se lo voy a compartir en mi página web, que ustedes lo pueden descargar totalmente gratis. ¿Qué pasaría ahora mismo al día de hoy? Si Chiva tuviera una capitalización de mercado, ¿en cuánto estaría el precio de Chiva? Si lo de a Enter, miren ahí, el precio de Chiva estuviera 0.001. O sea, esto me está diciendo a mí, señores. Que si Chiva al día de hoy tuviera una capitalización de mercado igual a la del Bitcoin, el precio estuviera en 0.001. Hay mucha gente que piensa que Chiva va a llegar a 1. Y eso es un dato no correcto. ¿Por qué razón? Porque tendría que tener muchísimo más dinero en Chiva que en el Bitcoin. Vamos a ver el Dogecoin ahora. ¿Qué pasaría si vamos a copiar el mismo número? ¿Verdad? Vamos a copiar el mismo número. Esa es la capitalización del Bitcoin al día de hoy. Vamos a ver en el Dogecoin aquí. Esa fórmula, simplemente el precio sale de dividir capitalización de mercado entre circulante. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a borrar esto. Si yo le pusiera al Dogecoin la capitalización de Bitcoin, entonces el Dogecoin eh, subiría, por ejemplo, a 6 dólares. Ahí sí podríamos decir que bueno, quizás en un futuro lejano. O por lo menos si llega una capitalización como la de Ethereum, por ejemplo, a ver a cuánto subiría el precio del Dogecoin. Esas son capitalizaciones. Después de los 100 millones, después de los 100 billones de dólares, son capitalizaciones muy difíciles. Miren ahí, con el, la capitalización de Ethereum recientemente alcanzaría el Dogecoin 2.8 valdría de dólares. Ok, entonces. Simplemente esos son datos que lo he tomado de la página de CoinMarketCap. Analicemos otras monedas. Vamos a analizar Cardano, por ejemplo. ¿Qué pasaría con Cardano? Cardano actualmente ronda por lo 1.4. Hoy está un poco más bajito. Pero vamos a ver qué pasaría si Cardano tuviera la, cap la capitalización del Bitcoin. Eh, vamos a ponerla del Bitcoin. Lo cual es algo sumamente difícil porque el Bitcoin tiene una de las criptomonedas que menos circulante tiene que nada más tiene 18 millones y también fue de las primeras que salió o sea que es sumamente difícil ok, lo que yo voy a hacer es voy a copiar y voy a pegar aquí en Cardano el precio del Bitcoin ok, vamos a ver si yo puedo copiar el Bitcoin hasta abajo porque me interesa ver a qué precio llegarán todas esas monedas con la capitalización de mercado que tiene el Bitcoin Voy a borrar todo porque es muy difícil. Hay mucha gente que tiene la ilusión o el sueño de que ciertas criptomonedas van a llegar a tal precio. Y lamentablemente, numéricamente, usted puede ver aquí la realidad de las cosas. Ok, aquí yo tengo una lista de la capitalización de mercado del Bitcoin al día de hoy que ha bajado un poco. Eh, sabemos que sobrepasó el trillón cuando llegó a 67, pero ¿qué valdrían estas monedas? por ejemplo Cardano, eh, si tuviera una capitalización como la del Bitcoin valdría 23.50 Cardano, Y Ethereum si tuviera, una, si tuviera una capitalización del Bitcoin como la del Bitcoin, Ethereum llegaría a por ejemplo, ahí dice a 6,700. Ya tú puedes tener una idea, por ejemplo, de qué pasaría cuando Ethereum te cerca de un trillón de dólares. Valdría más o menos 6,000, 7,000 dólares. Porque la gente no analiza numéricamente y el precio sale de la fórmula eh, dividir, ¿verdad? El precio es igual a la capitalización de mercado entre la cantidad circulante. De ahí es que sale el número. Y eso, y eso se cumple para todas las criptomonedas. Por ejemplo, el coro, Crypto.com tiene un circulante de 25,000 si tuviera la capitalización de el Bitcoin, miren a cuánto llegaría a 31 dólares, lo cual eso ahora mismo es muy imposible. O sea, eso te hace a ti entender que es muy difícil que creo llegue a 100 dólares. Mucha gente tiene esa idea. Mira, la empresa va a llegar a 100 dólares, pero estamos hablando de que para eso hay que inyectarle toda esa cantidad de dinero, que es la cantidad de dinero que ha inyectado ahora mismo en el Bitcoin. ¿Me entiendes? Entonces eso te da una idea. Eso es algo que los inteligentes creadores multimillonarios no, te, no quieren que tú sepas. Tú tienes que saber todo datos porque tu dinero y tu sacrificio y tu esfuerzo y el mundo cripto es muy volátil. Hay ganancia, pero también hay pérdida Hay muchos dolores de cabeza. Entonces, si tú quieres añadir una criptomoneda, la que tú quieras, en este documento, tú vas a hacer lo siguiente. Tú te vayas a CoinMarketCap. Vamos a suponer que tú quieres saber Matic, por ejemplo. El circulante de Matic, eh, mírenlo ahí, ese número. 7.3 se va a copiar una parte lo voy a copiar circulante lo vamos a poner aquí déjenme ponerle un 7.3 adelante que no se copió esa es la cantidad circulante es el total de matic que hay en el mundo hay 7 billones de matic en el mundo ok si el matic tuviera una circulación de mercado verdad como la del bitcoin el precio sería Yo le voy a dar aquí O a un clic aquí Para yo saber el nuevo precio Y espero que la cruce ponga así negra Y lo arrastro Eso es para que se repita El mismo patrón de columna Lo arrastro Y miren ahí Mati valdría 109 109 dólares valdría Pero al día de hoy Su capitalización Sería Es esta Que está aquí Ah no perdón Cometí un error Es este Capitalización de mercado ¿verdad? Si yo copio la capitalización de mercado y la pego, la pego aquí, me va a dar el precio actual de Matic. Me va a dar, mírenlo ahí, 2.2. Bien, entonces más o menos usted tiene una idea, verdad? Si yo quiero saber, por ejemplo, qué se necesita para que Mati llegue a 10? Cuánto sería la capitalización de mercado? Usted hace un análisis y te dice bueno, déjenme ponerle aquí hay un 15, déjeme ponerle un 45 a ver cuánto llega. Llegaría a 6, pero 45 son las monedas, por ejemplo, que están en los primeros lugares. Estamos hablando que Mati tiene que tener una capitalización como la de Solana ¿Me entiendes? O como la de, miren, como Cardano, que son la, ya, la moneda más sólida, que tienen una capitalización de 40 billones, 70 billones. La que se fueron, que tienen pasaron los 100 mil eh, millones o, lo, o, lo, o los 100 billones, fueron el Ethereum y el Bitcoin. Ahí más o menos usted tiene una idea, ¿ok? Entonces nada, espero que este tutorial le sirva de ayuda y recuerde que el mundo escrito es una tortura para los... Eh, eh, es la realidad o sea es una tortura realmente no es tan fácil a mucha gente ganando pero también hay mucha gente perdiendo y hay que tener la cabeza bien fría al momento de tomar una decisión porque su dinero usted se lo gana con mucho esfuerzo. Ok así que nada nos vemos en el otro.